El ser humano en general, ya sea hombre, mujer, va generando en este mundo una conciencia a medida que se va culturizando desde su familia, desde donde aprende, desde la sociedad misma y sobre todo de la sociedad que integra. Va adquiriendo determinados valores, va adquiriendo determinados conocimientos. Y también va adquiriendo una forma de conducirse en su vida, con sus cosas, lo que llama sus cosas, que son sus posesiones, que hasta a veces llegan a ser personas mismas. El humano llega a defender a ultranza ideas, conceptos, concepciones y cosas que simplemente las aprendió en el lugar donde todos aprendemos las mismas cosas. Entonces se tiene una adversión directa, una repulsividad, si se quiere, con cosas que alguien plantea que son distintas a la norma, distinto a lo que aprendí al molde del que salí y en el que salimos todos. El humano está acostumbrado, como decíamos, a poseer cosas, así sean seres vivos, que luego, como a las mismas cosas, llegado el caso, las desecha. Por tanto, la relación del ser humano con, en el caso que hoy nos ocupa, sus compañeros, su amigo fiel, su familiar, su hijo, como es tratado en muchos casos, es un tanto extraña. Tenemos quienes tienen un cuidado eh, que para algunas personas resulta excesivo. Tenemos quienes lo tienen simplemente como mascota. Tenemos personas que utilizan la compañía de estos animales como guías lazarillos, con una utilidad específica para pastoreos de ganado, para acompañar al humano como ancestralmente lo ha hecho allí a su lado de alarma, de defensa, de compañía. Pero también cuando cambian las circunstancias del ser humano, por ejemplo, mudarse a algún lugar en donde no pueden llevarlos, allí se desprenden, a veces colocándolos en algún lugar, otras veces simplemente abandonándolos. Para algunas personas puede resultar aberrante este tipo de actos, pero cuando hablamos del ser humano hablamos de cosas que suceden mayoritariamente. Evidentemente tenemos de todo, un gran abanico de comportamientos con respecto a la tenencia de animales y en este caso concreto, la tenencia de perros. Me encontraba de visita en la ciudad de Santiago. Al hacer mis habituales fotografías de lugares, de paisajes, de gentes, de situaciones, no tardé en notar que en ellas aparecía siempre un elemento como común denominador, un perro. En lugares públicos, en plazas, cruzando calles, eh, frente a comercios, pasando por mesas de bares o restaurantes en las calles. Están tan integrados al paisaje que los ciudadanos realmente no los notan. Las personas pasan por su lado, ellos se ubican estratégicamente en lugares de pasaje, pero sin entorpecer el paso, porque ya están totalmente habituados. Y para las personas, evidentemente, son parte del paisaje. En sí... Y mirado a vuelo de pájaro, entendemos que no resulta un gran peligro el hecho de que allí estén. La cosa es lo que pasa durante la noche, porque en el día ellos allí se ven tranquilos, durmiendo. Es evidente que con todo ese bullicio y si ellos duermen, es porque su mayor actividad es en la noche, cuando el humano está durmiendo, cuando la ciudad duerme. Es ahí entonces en donde su territorio es la ciudad. Se juntan en grandes jaurías, ellos recorren la ciudad, ellos destrozan las bolsas de basura y todo lugar en donde puedan encontrar donde alimentarse. Muchos sufren una deshidratación importantísima porque no hay lugares, muchos lugares en la ciudad donde beber agua, sobre todo potable y limpia. los perros cuando llegan por pues, si se han a tener. O sea, Es como que sangue, la, después y el perro el perro entonces lo van a lo van a pero entonces, no ya, claro, pensar. claro. Entonces, después de las 10 de la noche. Los... No hay perro, no hay 10 de la noche se dan, se Y se ve que andan de noche, porque de día se los ve así siempre durmiendo, no. tanto tirados. Y... Sin ir más lejos. Mi preocupación era aquella que concernía a esa mala convivencia del ser humano en la ciudad con estos animalitos. Primero que no es su hábitat natural, lo cual quienes amamos los animales, eso nos provoca un estado de angustia bastante profunda. Hay muchas personas que se afectan más de ver a un animal sufriendo que a un propio ser humano. De hecho enseguida llaman a sociedades protectoras de animales, publican en sus redes sociales las fotos de estos animales y enseguida encuentran solidaridad para con ellos. Esto me hace pensar lo cambiado que tenemos nuestro abanico de valores, siendo que se podría hacer lo mismo por unas cientos de miles de personas que a diario están en las esquinas en situaciones realmente lamentables. Pero aquí tenemos una muestra de lo que en realidad genera como daño colateral el hecho de que estos animalitos estén ahí, en un lugar como abandonados, pero a su vez totalmente integrados con la selva de cemento. Ellos son realmente sobrevivientes y ahí están, ahí los vemos. Comen de lo que encuentran, defienden su territorio, están en condiciones de salud deplorables solo por estar desconectados de lo que es su hábitat... ...y además, muchos de ellos han sido domesticados previamente... ...lo cual tienen una vida muy similar a la del humano, pero siendo animales. Me trasladé a lugares turísticos y la cosa no cambiaba. De hecho, en algunos casos se intensificaba más... ...y se agregaban algunos ribetes bastante preocupantes... Aquí vemos desechos a metros de lugares donde la gente come al aire libre. Animales que suben a, a plantas donde las personas están comiendo. Estos desechos se desintegran en el aire y pasan a formar parte del mismo aire que respiramos todos. La orina una y otra vez depositada en los mismos lugares, también por decantación, por sublimación, por evaporación y todos los procesos que naturalmente sufren van a parar al aire, van a parar a los pulmones de los ciudadanos. Lo más peligroso de todo esto son los niños, que son los que están más cerquita del piso que respiran mucho más profundo de lo que lo hacemos nosotros. Y eso hace que a veces no nos expliquemos la cantidad de padecimientos que estos cuerpitos sanos y limpios, jóvenes, sufren y el problema lo tenemos a nuestro alrededor. Por supuesto que esto lo hemos visto en Santiago y en lugares turísticos de Chile. Pero no es el único lugar, país o ciudad que sufre esta problemática. Por tanto, más allá de lugares, más allá de gestiones, más allá de concepciones sociales, debemos tomar conciencia de que esto es un problema a una escala bastante importante y que debemos tener especial cuidado por... Aquello que de la boca para afuera hablamos como solidaridad, hablamos como amor, como tenencia responsable y un montón de cosas que oímos a diario pero que sin embargo en la práctica y en los hechos las cosas son muy distintas con el ser humano. Sea este testimonio entonces un llamado de atención, un llamado de alerta desde aquí, desde la región ignota y los espacios en los que nosotros divulgamos, sensibilidades que hagan de este mundo algo un poquitito mejor de lo que lo encontramos.